...sigue siendo el país europeo con la tasa de paro más elevada y es uno de los países que mantiene mayores niveles de desigualdad y de pobreza de la Unión Europea. La oposición seguro que nos reprocha estos datos. Su herencia va a ser la desigualdad. Como presidente del gobierno mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en cuatro años. Y es uno de los países que mantiene mayores niveles de desigualdad y de pobreza de la Unión Europea.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 Ya han escuchado a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que iba a acabar con la pobreza infantil, decía, con la pobreza energética, que iba a darles una casa a todos los españoles, un suelo digno a todos los españoles y lo cierto amigos, que España lidera, lidera las cifras de pobreza a nivel de Europa, el país con más paro de toda la Unión Europea, el país con más paro juvenil de toda la Unión Europea, el país donde todavía no se ha recuperado la riqueza de, de antes de la pandemia, el país donde los sueldos están bajando todavía más y donde el IPC... Pues es algo que no se controla, porque ¿cómo se va a controlar la subida de precios si el gobierno es el principal culpable de esa subida de precios, amigos? Con esos impuestos desatados que nos está metiendo día sí y día también. Esos impuestos que hacen que, por ejemplo, la producción agrícola pues se dispare o por ejemplo la producción ganadera, pero es que eso se dispara en todos los campos de la industria. Lo cierto es que Pedro Sánchez, amigos, ha prometido, ha prometido un auténtico, digamos, eh, plan de la vivienda, un plan de la vivienda donde verdaderamente, verdaderamente va un año prometiendo viviendas, otro año promete las mismas viviendas, otro año las mismas viviendas y alguna más,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 Pues ahí lo tienen, 50.000 viviendas, 60.000, 100.000. ¿Quién da más? Pues Pedro Sánchez, amigo, porque claro, el hablar es fácil, lo difícil es hacer vivienda. Y lo único que nos han hecho es una ley basura de vivienda, una ley de vivienda que acaba con la propiedad privada directamente y una ley de vivienda que blinda directamente a los ocupas hecha con los enemigos de España, con los batasunos, con la izquierda republicana, con los comunistas marxistas bolivarianos y con el peor presidente de la historia de España. Y hay que decirlo con letras grandes, porque nadie desde la época de Fernando VII ha gobernado tan mal un país, un reino llamado España. Y en el programa de hoy, como siempre amigos, tendremos noticias que no se pueden perder. La noticia que habla de que hay tropas españolas en el frente ucraniano. Lo ha denunciado Rusia y la ministra de Defensa, calla. También hablaremos de esa hija de nuestro querido rey emérito de Juan Carlos I. Y hablaremos de la oposidad de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara. Que esconde Sánchez, amigos. Tenemos que insistir, porque según los datos que nos vienen, Sánchez ha vendido, ha vendido a España por motivos personales que afectan directamente a temas familiares que Marruecos ha descubierto. Y como siempre, este, este programa tendremos a los mejores, con nosotros estará el gran Roberto Centeno. programa de hoy también estará Carlos Cuesta junto a Carlos Cuesta estarán en el plató Fernando Martínez Dalmao al que se le unirá el venezolano de moda Pedro Luis Pedrosa y junto a Pedro Luis Pedrosa tendremos a nuestro querido profesor Juan Solaeche y como siempre, nuestro abogado de cabecera Jorge Vázquez y nuestra querida Maybor desde el otro lado del Atlántico que nos informará de las últimas noticias que están pasando en la guerra de Ucrania. Eh, recordarles que nos pueden ver en la TDT, de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de Islas Canarias, pero también, amigos, ya nos pueden seguir por las redes sociales, tanto en TikTok, que hay que recordar, que hemos debutado en TikTok con mucha fuerza, con un vídeo que ha superado más de los 2 millones de, de visitas. También nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, y en YouTube, donde damos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre les digo, si ustedes tienen un teléfono, un iPhone o un Android, pues pueden bajarse la aplicación y vernos 24 horas. Si tienen un televisor inteligente, pueden hacer lo mismo, se pueden ir al Counter Store y bajarse la aplicación, y si no, .presé un Fight tv que lo instalan a ese televisor que todavía no es inteligente y se bajan digamos la aplicación, además es compatible con Xiaomi, Amazon y eh, Google y como siempre decimos a todos los amigos de los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku permítanme aunque luego hablaremos de ello. Desde aquí un fuerte saludo a los amigos de La Boina. También un fuerte saludo a ese bar que se llama Oro y Plata. Que sé que nos están viendo. Y como siempre un fuerte saludo a todos los hermanos y a los guerreros de La Resistencia. Y vamos a empezar porque... Amigos, España va a entrar en un colapso sin precedentes. Tenemos los precios disparados, tenemos el campo abandonado, tenemos España saqueada fiscalmente, a los comunistas, socialistas y proetarras legislando y destrozando el código penal y sobre todo apoyando a aquellos que trabajan poco y generalmente cometen delitos y ya para colmo Tendríamos que tener la justicia, que era un desastre, pues todavía más desastre. Con Pilat yo, de fiesta en la Feria de Abril, mientras se le pone en huelga a todo el mundo. Se le puso en huelga a los secretarios judiciales y ahora se le ponen los jueces, los fiscales y todos los funcionarios. Por lo tanto, el país donde no había justicia, donde la justicia era un cachondeo, como decía el señor Pacheco, pues cachondeo no, va a ser un auténtico calvario. Una justicia politizada, una justicia tercemundista que además no es capaz ni de cumplir los tiempos. Ya sea porque se trabaja poco, porque se trabaja mal, o porque no hay recursos. Pero a todo esto hay que añadir que los abogados de turno de oficio, que por cierto hacen una labor excepcional, amigos, una labor única, estos sí que se sacrifican porque la justicia se mantenga en pie, pues también han amenazado con una gran huelga. Esa es la España de Pedro Sánchez, la España de las injusticias, la España de las colas de hambre, la España donde no funciona nada. Y luego te viene el tipo ahí con su cara de farruco, con su cara de mancebo, ...y piensa a decirte que España es prácticamente la primera potencia mundial... ...que todo va muy bien... ...pero este, este mantejo, ¿en qué país vive? ¿En qué realidad virtual vive el manteco de la Moncloa? Porque yo no lo entiendo... ...y sobre todo lo que no entiendo es que las encuestas no hundan directamente a este señor... ...porque estamos viendo, amigos, un Sánchez... Que, atención, atención, va a lanzar una campaña contra la derecha sobre el tema de Doñana. Pero ya se la ha pillado con el carrito de los helados. ¿Y saben ustedes que el asesor del comisario de Agricultura de la Unión Europea, el que maneja el tema de Doñana, saben que el asesor es el hijo de Planas? Por cierto, Planas, el peor ministro de Agricultura también de la historia de España. ...y ahí están haciendo política como pueden... ...en vez de intentar solucionar los problemas de los españoles... ...no, ellos hacer política, a salir a la televisión... ...a lanzar mensajes garbanceros... ...que no tienen ni pie ni cabeza... ...y a insultar a la población... ...que cada día malvive peor... ...pero, y luego lo hablaremos más tarde... ...amigos, Pedro Sánchez... ...¿por qué no explica de una vez por todas... ...qué hay detrás de las constantes concesiones a Marruecos, Sánchez. Y además, hay que felicitar porque el Congreso parece que va a por él. Y hay que estar día sí día también. ¿Y qué preguntas habría que decirle a Sánchez en el Congreso? ¿Por qué guarda esa opacidad? Porque todavía no sabemos por qué ha cambiado España, el gobierno de España ha cambiado su postura sobre el Sáhara? ¿Por qué todavía no sabemos por qué... ...hecho a la señora, hecho señora Laya, a la ministra... ...si fue por órdenes de Marruecos o por decisión de él. Amigos, ¿cuánto nos ha costado señor Sánchez? ¿Cuánto nos ha costado a todos los españoles... ...que usted se haya puesto de rodillas... ...por una información que tienen los servicios secretos marroquíes... ...que todo lo relacionan con temas privados suyos... ...y con temas de su esposa... ...supuestamente... ...cuánto nos ha costado... ...la ruptura con Argelia... ...cuál es el coste que hemos tenido que pagar... ...todos los españoles... ...para, pagar, para tapar sus vergüenzas... ...eso es lo que tiene que responder... El ...señor Sánchez... ...por qué a sabiendas... ...de que Gali... ...era un, un terrorista... ...que había matado españoles... ...le trajo a España... ...a sabiendas de que iba a crear un conflicto con Marruecos... ...pero son muchas más las preguntas... Eh, ¿Por qué se calla cuando el presidente del Senado de Marruecos reivindica abiertamente que Ceuta y Melilla no son españolas sino marroquíes y que hay que recuperarlas? Y por último, ¿por qué está desmantelando la agricultura española para llevársela a Marruecos? Y la pregunta del millón, que tenemos que hacerlo todos los días y no callarnos, amigos, ¿por qué Sánchez, por qué Sánchez ...calla y oculta información. ¿A qué nivel... ...está comprometido... ...este tipo? ¿A nivel... ...de negocios... ...supuestamente fraudulentos... ...de su esposa? ¿Qué es lo que hacía Becoña Gómez... ...en el Africa Center en ese instituto? Por cierto... ...donde tenía muy buenas relaciones... ...con los lobbies marroquíes. Y hay que decir... ...que Sánchez... No tome una postura así porque sea tonto. No, no. Sánchez ha vendido a España y la venderá siempre en su beneficio. Y esa es una realidad que todos ustedes tienen que ver. Esa realidad que cada día se hace más grande. Y el día que salga la verdad el día que salga la verdad de por qué estamos de rodillas, de por qué ha convertido Sánchez a España en una colonia de Marruecos, lógicamente será uno de los mayores escándalos de la democracia española. Porque, hombre, que tengamos miedo o tengamos cuidado con el sátrapa de Marruecos, me parece bien, es un vecino incómodo. Pero otra cosa es que Marruecos... ...esté ganando la batalla simplemente comprando o chantajeando a miembros o a presidentes del Partido Socialista. Que eso, amigos, es una auténtica vergüenza para todos los españoles. Y recuerden que no les engañen los presidentes mantecos porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de seguir, permítanme leerle la siguiente noticia. Dice, los otros de los Cobos, purgados por Marlasca del general que indignó a Esquerra Republicana a la valla de Merilla. Lo cierto, amigos, es que Marlasca hay que tenerle siempre muy presente. Hemos visto como la señora Gámez ha tenido que salirse como directora de la Guardia Civil por las relaciones oscuras de su marido, eh, y sobre todo hemos visto que cambian a Gámez, que era una perfecta inútil, por otra inútil aún mayor. Ese es el reto de, de Sánchez, porque ya me dirán ustedes cómo ponen a la que era delegada del Gobierno de Madrid de directora de la Guardia Civil. Pero es todo lo mismo, lo importante es tener a cuatro eh, comisarios con un coeficiente intelectual bastante limitado, y, y destrozando la Guardia Civil. Y mientras tanto, Marlasca yendo por los guardias civiles que quieren cumplir la legalidad vigente. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien, Carlos. ¿Qué está pasando qué está pasando en la en Guardia Civil? Esa persecución que hace Marlasca a todos aquellos que generales o, o autoridades de la Guardia Civil que quieren cumplir la ley y hacer las cosas bien. Marlaska de un pulmazo se lo quita bueno. de una forma bastante, bastante llamativa. ¿no? Bueno, Marlaska ha instaurado un sistema en el que evidentemente él no vale por los logros obtenidos, porque es que no los hay, no me tú, en un eh, momento, en un mandato en el cual en vez de estar eh, deteniendo a determinada gente, deteniendo a terroristas, parece que el gran cometido, lo dio por el número de escarcelaciones eh, de Tarras, es soltar a los presos de la banda asesina, de la banda terrorista, que eh, según la propia información que está dando en estos momento es el Gobierno vasco, irían ya por 32, algunos están recurridos directamente por la forma de hacerlo, pero lo cierto es que ellos han impulsado 32 escarcelaciones. Marlaska no vale por lo que está haciendo. Marlasca vale por lo que está evitando. Y en estos momentos, ¿qué es lo que está evitando? Pues si lo estabais diciendo hace un momento, en el caso de Pérez de los Cobos y en otros muchos casos, que efectivamente la gente cumpla, por ejemplo, con la discreción obligatoria en el secreto sumarial y en las actuaciones secretas en cualquier procedimiento judicial. Y si tú no le das información para que el gobierno juegue con ventaja y el gobierno se anticipa, automáticamente, y así lo ha demostrado, vas a sufrir el castigo de Grande Marlasca. Eso es lo que le está demostrando. Que hay determinada gente, por ejemplo, en una unidad la unidad antidroga de la Guardia Civil en campo de Gibraltar, bueno, pues directamente se disuelve. Que hay determinadas actuaciones que pueden poner en peligro unas alianzas gubernamentales de las que vive Pedro Sánchez. Y estoy pensando en Navarra con la presencia de la Guardia Civil allí y lo exige Bildu que se tienen que ir. Pues la Guardia Civil se va. Que hay que alterar condecoraciones porque resulta que hay gente que está en rampa de salida para ascensos y no les gustan. Bueno, pues se anuncia que se van a anular las condecoraciones. Que resulta que se quejan en el País Vasco y dice Otegui que quiere su, y lo ha dicho así, eh, literalmente, su armada vasca y que, por tanto, quiere que se retire el cuerpo de la Guardia Civil de allá, que tiene asignada la protección costera en, toda, en, en todo el perímetro, en toda la costa en nuestra, Bueno pues, pues se le dice directamente o se empieza a preparar la Guardia Civil para que se retire. ¿Que piden lo mismo desde la Generalidad Catalana? Pues lo que se hace es permitirse en un respaldo legal que los mosos empiecen a comprar Barcos con los cual empiezan ya a usurpar esas funciones y no se les dice absolutamente nada. Y en esas estamos. Marlasca no es un ministro del Interior, es uno de los garantizadores, es uno de los conseguidores de favores políticos con los cuales sobrevive Pedro Sánchez.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 Eso beneficia a Marruecos. Mientras que Marruecos tenga esa fuerza, sigue teniendo una fuerza para humillarnos. ¿Quién debería estar defendiéndonos a nosotros? Pedro Sánchez. Y no lo está haciendo. Entonces yo creo que la noticia está archidemostrada. ¿Por qué no lo hace? No hemos visto ninguna contraprestación para España. ¿Dónde están? No hay ni una sola. Ni una sola. Por tanto, la contraprestación solamente puede ser personal. Bueno, parece que se nos ha cortado la, la llamada. A ver si los compañeros recuperan... Eh la llamada con, con Carlos Cuesta y permítanme que tenemos ya aquí en plató al señor Pedrosa y mientras se lo vamos a saludar buenas noches don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Nuestro venezolano de moda, ¿cómo van las cosas? Bueno, eso de moda está bastante relativo No, pues bien, aquí vamos Todo bien Viendo el desastre Le eh, iba a hacer la, la pregunta a Carlos, pero ya te la adelanto, te adelanto a ti eh, si el gobierno del PP y vos entran, algún día sacarán, porque ya se sabe que el CNI ya tiene las grabaciones o lo que tenía el teléfono de, de Sánchez o precisamente el chantaje que le hicieron a Sánchez viene de, de esa intervención del teléfono. ¿El gobierno de derechas va a ser capaz de determinar o de sacar a la luz ¿Cuál es la causa del chantaje de Marruecos a Sánchez? O como siempre dirán, esto es una cuestión de Estado y hay que taparlo. Bueno, pues en primer lugar te siento muy optimista, porque yo todavía no tengo ninguna garantía de que haya un gobierno de PP y de Vox. O sea, pueden, pueden ganar, pueden sumar, pero aún así no sé si en efecto se vaya a consumar ese, ese gobierno. En segundo lugar, yo no veo a un Alberto Núñez Feijó tan tibio en en su cotidianidad, tomando las acciones que, que se deberían tomar. Y es una pregu esa pregunta que me hace yo, yo me la hago con frecuencia. ¿Habrá responsables? ¿Alguien pagará por las tropelías que se han hecho en este tiempo? Pues lo veremos. Carlos, ya tenemos, ya hemos vuelto contigo, que se ha cortado la llamada. ¿Sí? Eh, la pregunta, mira, la pregunta es a continuación de lo que te íbamos diciendo alguien, si ganara, en un supuesto que ganara un gobierno PP, ¿vos eh, sacarían...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 Carlos, tú que has sacado multitud de artículos y de exclusivas del Tito Berni en, en Libertad Digital, eh, ¿cómo es posible que desde, desde el mismo gobierno, desde la fundación, lógicamente, que dirigía ese general y que dirigía también el señor Marlaska y estaban incluidos otros gobiernos, directamente se las ponían como a Fernando VII, a los, a los empresarios que están metidos en la trama corrupta. Por lo tanto, yo creo que aquí, eh, bueno, el pescado está totalmente vendido. Vendido en el sentido de que está muy claro cómo actuaba esta gente. ¿no? A ver, el, el problema es que yo tengo toda la sensación de que esto no se circunscribe a unos contratos de un general, que por cierto hay que remarcar que ese general de la Guardia Civil en el momento en el que está siendo investigado y por los delitos que está siendo investigado, no estaba trabajando para la Guardia Civil, estaba trabajando para esa fundación. Las nóminas se las pagaba esa fundación. Él estaba en servicios especiales, él era un general de la Guardia Civil, evidentemente no va a dejar de serlo, pero estaba desplazado de la cadena de mando y dependía directamente de la Fundación Internacional Iberoamericana, en la cual, hay que recordarlo, en el patronato La Cabeza. Es una señora llamada Nadia Calviño y en el, en el propio patronato, pues tiene… Otra vez hemos tenido problemas con la conexión no sé si se podrá recuperar. El señor Pedrosa, el caso Tito Berni era la misma fundación la que solicitaba a los empresarios de la trama que se presentaran a sus concursos para directamente quedarse, digamos, con la, la mordida, o supuestamente con la mordida. Bueno... Lo primero que hay que ver aquí es que estás hablando tú de Tito Berni y no escuchaba de él hace muchísimo tiempo en todos los demás canales de televisión. El mejor amigo de Tito Berni se llama Ana Obregón. Porque se empezó a hablar de la señora Obregón y más nunca escuchamos de, de Tito Berni. Pero ahí vuelvo a la pregunta que yo me hago y que te planteaba en mi, mi exposición final anteriormente. ¿Alguien va a pagar por esto? Y, y Yo me me tomo la atribución de, de preguntarte ¿Usted que cree que esto de Tito Berni hay indicios claros de que puede ser un caso de financiación eh, ilegal? Bueno, eso parece. Lo que pasa es que ¿quién va a hacer algo? Porque todavía estamos esperando que Chávez y Griñán entren a la cárcel. Pues lo veremos. De nuevo ya hemos recuperado, Carlos, ya te hemos recuperado la, la llamada, no sé qué. Sí, está hoy complicado el está, tema. está hoy el Tito Berni y su trama eh, implicando. <risa> Tendremos que hablar con él para que los servicios de Internet funcionen bien. Porque en este país hay que hablar con el Tito Berni para conseguir las cosas. Y lógicamente que el Tito Berni hable con sus amigos de, de Moncloa. Pues eh, continuamos con el tema de Tito Berni directamente, Carlos. Sí. No, no, que te, te decía que, vamos a ver, el general estaba trabajando para la fundación. De hecho, eh, el último, uno de los últimos autos que se han emitido desde el juzgado de, de Tenerife, remarca clarísimamente que si ha habido esa corrupción, que es lo que se está investigando, habría sido en la condición del general como director de uno de los proyectos de la fundación ligada a Pedro Sánchez. Ahí están 14 secretarios de Estado, está la vicepresidenta Nadia Calviño y están dos ministros más en el patronato, Pilar Llop y José Manuel Álvarez. Es decir, es el gobierno. Esa fundación es el gobierno. Eh, y yo yo tengo la sensación, por la información que está saliendo, de que eh, el tema de esos cuatro contratos que se ligan a este general retirado, eh, que en aquel momento no funcionaba como Guardia Civil, sino como ha escrito a la Fundación, eh, son una puntita del iceberg. O sea, yo, este tipo de fundaciones, de verdad, a mí me despiertan una absoluta sensación de inseguridad sobre el control del capital. Es decir, todas ellas anuncian obras en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Nicaragua, en Bolivia, en Honduras, en países donde no hay ninguna posibilidad real de confirmar si se están realizando o no, en Argentina. Es decir, muchas de ellas tienen unas trazas y una sensación de que se están haciendo acuerdos bajo manga políticos, de entregarle dinero a determinados países en los cuales avanzan al comunismo. Yo sinceramente creo, no sé qué acabará pasando, pero creo que este caso nos va a saber a poco. Básicamente porque lo que habría que hacer es instaurar un sistema de verdad con el que se permitiese saber qué pasa con la Agencia Española de Cooperación y qué pasa con ese hijo que se ha inventado llamado Fundación Internacional Iberoamericana, que es el hijo adoptivo de la Agencia Española de Cooperación, con la diferencia de que la Fundación vive básicamente del dinero traído de Europa ese dinero que debería estar en estos momentos ayudando a familias y empresas a poder mantenerse y a poder crear empleo y a no tener que depender del último invento de vivienda social de Pedro Sánchez y que sin embargo pues se acaba marchando X millones a Cuba, X millones a Venezuela, X millones a Nicaragua, X millones al Brasil de Lula, X millones a la Argentina de Kirchner y en esas estamos. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y recordar a todos los amigos de El Mundo al Rojo que pueden leer los artículos de Carlos en Libertad Digital. Un fuerte abrazo, Carlos.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 Sí, eso, eso pregunto, si sois españoles, porque dais asco. Eso sí que te quiere gracia. No me toques, no me toques. Vete de aquí. No me toques porque vamos, porque, porque, porque, pero uno se desmila. No, vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Con respeto a personas más mayores que yo, pero dais asco. ¡Asco, dais! ¡Asco, dais! ¡Asco, dais! ¿Te das cuenta o la gente homosexual existe, los inmigrantes resisten, no dais puto asco, dais cuenta o no, asquerosos, con te puca. no tengo ningún problema con vuestro partido hermoso. Eh, eh, eh. Sí, pero es guiada. Que... Tú has a mi mujer que no, que se vaya aquí. Ahora me voy a explicar por qué. No, sí, no, sí, a que se vaya, ¿no? Ah, pero déjame. él le va a decir. Sí. Chicos, sigue recogiendo. ¿Qué le pasa a esto? Pues lo Aquí, que te has hermana, a, lo que que te a tu madre se está follando un negro y me llama ridículo con a a a a a la bicha. Una puta del estado, hermano. Vamos no no a tirarlo para allá. Una bicha, hermano, la está provocando, está provocando. Déjale. Vas a recibir una buena. ¡Qué ridículo! ¡Demanda! ¿Qué, ¿Qué, ridículo. ¿Qué, ¿Qué opina usted? de, de esto? Que hay veces que lamento que no se juega el béisbol en España. Ajá. Sabes que se usó un qué? dispositivo largo, rígido, que se llama bate. Ajá. Y hay gente que debería ir conociendo uno. Sí, porque eh, esto, es, esto es el colmo, ¿no? O sea, constantemente hablan esto de violencia política porque sí, le canten que pasa la verdad del barquero. Como, como pero los no lo únicos que reciben palos son.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 Pero lo que está pasando en España es vergonzoso, no solo desde el punto de vista del de control que tiene el Partido Socialista de la Fiscalía, sino también de los jueces y prácticamente de, de, de todos los jueces menos el Consejo General de Poder Judicial que aguanta a duras penas. Ya controla el Tribunal Constitucional y ahora amigos, quiero leer una serie de noticias porque es preocupante. La perversión de la justicia y cómo los políticos, sobre todo el Partido Socialista, se están beneficiando de determinadas decisiones judiciales que apestan, que apestan pues ya es un auténtico eh, canto. Canto a todos, to toda la gente, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Archivada la supuesta financiación ilegal del PSOE de Compostela por la prescripción de los delitos. El fiscal reprocha a Pilar de Lara que tuviera la causa retenida en lugo durante cuatro años sin practicar una sola diligencia útil para la investigación. Sigamos. Archivada la causa de otro alto cargo de la Junta Socialista de Andalucía por un error procesal. Eh, sigamos. Punto final a la causa del hermano de Chimo Puig por un error del juzgado. No se aceptarán más pruebas. La Audiencia de Valencia da por finalizado el caso después de que el juez no preguntara si debía ampliar la investigación seis meses más. Otra más. Eh, caso de los Eres de Andalucía. A la juez María Núñez Bolaño le prescriben otras seis piezas del caso ere. ...por ayudas irregulares... ...la instructora archiva causas por ayudas... ...de 634.000 euros dadas de forma ilegal... ...sigamos, un error... ...ahí lo tenemos, un error de instrucción... ...podría anular la causa judicial... ...contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil... ...el abogado defensor del cuñado de María Gámez... ...alega que la instrucción se prorrogó... ...de forma irregular... ...y por último, otro de corrupción... ...otro de corrupción del Partido Socialista... ...la jueza archiva por un error la instrucción, el caso Isofotón, que se aplicaba a tres ministros de Sánchez. El juzgado y la policía llevaban desde el 2015 investigando este caso de corrupción en el que la Junta perdió 80 millones de euros. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué les pasa a esos jueces? Esos jueces que empiecen a responder ante la justicia. Porque están siempre hay un error de instrucción, siempre hay un error procesal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amigos, esto no son casualidades, esto es que el juez de turno o que el fiscal de turno o que el funcionario de turno comete un error procesal que luego se aprovechan los malos para salir libres y sin ningún problema, porque no hablamos de un caso y podríamos seguir con mucho más, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se está pudriendo la justicia, señor eh, Pedrosa, en manos del Partido Socialista y sobre todo de la actitud de determinados jueces que tendrían que responder ante los tribunales por sus errores, por sus errores de procedimiento y que estos errores al final están beneficiando a una panda o una presunta panda de mafiosos. Y que cada vez eran más jueces. Exactamente. Cada vez eran más jueces porque qué le falta por tomar el control del Consejo General del Poder Judicial? ¿O ya lo hicieron. Porque Todavía, ya refiero. tomaron el Constitucional. Uh -huh. ¿Y de quién depende la, la fiscalía? Entonces, que no se quieran dar cuenta es otra cosa, pero aquí prácticamente es la política de Estado y la política nacional lo que es la política del partido. Y entonces somos un país que además, que creo que se va a hablar más adelante, va a entrar en impago, Uh -huh. Y aquí no pasa nada, aquí estamos hablando de otras cosas. Aquí parece que descubrieron la semana pasada que faltan viviendas y entonces ahora se copan la parrilla y el espacio de, de, de, de, de, de radiodifusión y de televisión en hablar de lo, que, de lo que promete este señor, que ya lo había prometido, ¿cómo era que se llamaba? El ministro Torrente. No, Torrente. Eh, eh, que había prometido... Ávalo, ¿no? Ávalo. La, la, que la había verdad prometido... Que tiene Estamos ahora hablando todo el rato del tema de la vivienda, pero no hablamos de la corrupción que está como la carcoma destruyendo y, las instituciones. Y, y de verdad, los Ángeles, un país que, que vota por corruptos no es víctima, es cómplice. Exactamente. Entonces aquí hay quien dice, bueno, nos robarán, pero al menos no gobiernan los fachas. Bueno, pues. Ahí queda eso. Ahí tienes, pues. Vamos a continuar, porque mire lo que dice la siguiente noticia, la amenaza de la nueva ley educativa vasca.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 Eso es lo que son ustedes. Pues amigos, después de escuchar al señor Pedrosa, pues uno dice, qué situación más complicada de vida de España, ¿no? Pero por lo menos aquí en España sacamos cosas que tienen mucho valor. Yo le digo al señor Pedrosa, señor Pedrosa, ¿usted cuánto sale por la noche y toma alguna copa de más que le gustaría Tomar algo para que eso no le afectara, para que no tuviera esa resaca y para que al día siguiente se levantara, digamos, pues plenamente, eh, en plenas facultades, ¿no? Bueno, difícil que yo tome alguna copa de más, pero en caso de que lo hiciera, por supuesto, me gustaría contar con alguien. Y aquí. si yo le doy la solución a eso, ¿qué me diría usted? Pues la voy a buscar. De pues no vaya muy lejos, amigos, porque estamos hablando de STAP, de todos el... ...aquí que me enfoque los compañeros... ...estad de tos, que es el elemento... Eh, ...que después de una noche larga... ...de una noche pues que hemos salido con los amigos... ...una noche de fiesta... ...usted se toma está de tos... ...y al día siguiente no tiene resaca... ...y lo pueden comprar, ahora sí, pónganme las imágenes... ...en en Naturhaus. Póngame la imagen de Naturhaus. Ahí lo tenemos. Visítenos en Naturhaus o en la clínica o en la página web www.naturhaus.es Estad de todos amigos, para esas terribles resacas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a volver en un momento con don Roberto Centeno para hablarnos de la banca rota absoluta de eh, la economía española. También vamos a hablar de que en, eh, en Ucrania se ha denunciado que hay tropas españolas al servicio ...de Zelensky, atención a esta noticia... ...que es muy importante... ...y hablaremos, sobre todo hablaremos... ...de qué está pasando... ...con las presas... ...por qué se están destruyendo las presas en España... ...porque el campo amigos... ...va a hacer una gran manifestación en Madrid... ...a la cual tenemos que ir todos... ...porque si no salvamos el campo... ...nos vamos a comer las uñas... ...porque Pedro Sánchez quiere destruir el campo... ...quiere trasladar la agricultura a Marruecos... ...y si el campo español no aguanta este choque contra el marxismo, nos conocemos las uñas y no solo la de las manos, sino la de otros lados. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie, nadie se lo va a contar. <risa>